Todos Somos Especiales es un proyecto que nace primeramente en el corazón de Dios, eh, revelado a través del Espíritu Santo a docentes que son capaces de transformar y de vivir una realidad especial, conocer y reconocer que todos somos especiales y que hay niños con necesidades educativas especiales, que merecen oportunidades, que tienen muchos talentos ¿ya? y que como docentes y formadores debemos darle la oportunidad de que aprendan, que tengan experiencia significativa para que puedan formar y tener una mejor calidad de vida. Es de vital importancia trabajar la inclusión escolar porque nos vamos a enfrentar siempre con estudiantes con necesidades educativas especiales que necesitan un acompañamiento de la institución. No podemos cerrarles las puertas porque no puedan aprender de igual manera que nosotros. A través de este proyecto lo que queremos es decirle a todos los colegios que sí es posible crear una cultura y unas prácticas inclusivas donde estos estudiantes tengan cabida en las escuelas, en las aulas regulares que a través de metodologías adecuadas ellos puedan aprender de acuerdo a su ritmo y de acuerdo a las potencialidades y habilidades que ellos tienen. Si es posible la inclusión escolar, lo que necesitamos es romper el estigma de que estos chicos no aprenden. Estos chicos tienen muchas capacidades, tienen muchos talentos, tienen muchas habilidades y necesitan de la ayuda de los maestros de Colombia para salir adelante. Y eso es hacer paz. Inclusión es hacer paz por Colombia.